Esto es en serio, él es Luis Carlos Díaz. Y esta belleza tropical es Naki Soto. Él es la lucha por la democracia está vencida. Pareciera que nos la plantean como si fuesen límites, tope, Ajá. metas. Entonces hay una fecha en la que si no se puede se acaba y si no agarra tus cosas y te vas. Y es como una constante, un chantaje en la Venezuela política que es que si no me das resultados en un tiempo límite esto se acaba. A ver, no, no es tampoco que es un tiempo límite, han sido varios tiempos límites a lo largo de 20 ah. años, varias ilusiones que han sido cercenadas en el camino, varias promesas que no se han podido cumplir. Pero ¿por qué no se han cumplido? Eso es un por qué. Lo primero, aquí es que eh, al analizar políticamente qué ha pasado en Venezuela, la premisa es, es un tema de voluntad. La gente uh -huh. suele decir es que aquí no ha habido cambio político porque a los opositores no les ha dado la gana, porque bueno, se ha votado por ellos, se les ha dado poder, pero no lo han usado para generar cambios. Y eso ¿Tú lleva tú por el caño una idea fundamental en esta historia y es que el chavismo acabó con todo vestigio de democracia con toda institución democrática, las destrozó, las devanó y no hay manera de sostener lo democrático ante un régimen como este. Sobre todo cuando tú sabes jugar damas chinas y entonces lo que está pasando en el tablero es que juegan ajedrez con metralletas y motorizados. Entonces no tiene ningún sentido que tú digas que tu ruta política es acumular una mayoría para ganar unas elecciones, para que haya mecanismos de cambio, cuando... Los resultados electorales son burlados cuando eh, ganas una autoridad y te nombran una paralela y si no te la meten presa y si no te la exilian. Y eso ha hecho que políticamente darle una salida al conflicto venezolano se alargue, se prolongue, sea agónico y que ya significa montones de migrantes, sueños que han fracasado cosas que no funcionan y sobre todo mucho desgaste de la población. Y que ante este escenario supuestamente electoral de diciembre haya una cantidad importante de venezolanos trabajando en pro de la institución del voto y haya un gentío también diciéndoles se volvieron locos, esto no va a pasar, no tiene sentido que yo dé mi voto y luego la persona que elija no pueda ejercer su cargo o no le den administrativamente la viabilidad a ese cargo o le impongan un cargo político por encima de ese, si no vas a tener el poder para ejercerlo, ¿de qué vale el voto? Entonces, con un Estado que no rinde cuentas y tiene secuestrada la institucionalidad, se explica el por qué hasta ahora no ha aparecido ninguna solución. Sin embargo, aquí, aunque la receta ha sido aplicada muchas veces por el chavismo y ya pareciera predecible, este año ha habido cambios, ha habido incluso aceleración. Y cuando se habla a veces de que Venezuela puede entrar en una transición, pues posiblemente lo estemos, de un sistema autoritario, muy autoritario, a uno que pasa a ser casi que totalitario por completo. ¿Por qué? Bueno, esto es una locura, el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del de partido de gobierno decidió meterse en esferas en las que no había intervenido hasta ahora, al menos no del modo como lo ha hecho ahora, y de repente le dio... En menos de un mes por elegir e imponer las autoridades del Consejo Nacional Electoral y por imponerle juntas ad hoc a los principales partidos políticos de oposición y se las entregaron a los diputados que lograron comprar para hacer ese enorme fracaso que fue la Asamblea Nacional Paralela. Se roban entonces los partidos políticos opositores para que de manera zombie, de manera marioneta, participen en las elecciones que están armándose para diciembre, eh, para las que faltan demasiadas condiciones electorales como para que un demócrata decida participar. Y en paralelo se nombran autoridades que tienen una afiliación política muy clara. Entonces, eso ya son dos niveles de abuso. Así Pero es, es que además ya hay una arquitectura que tiene mucho más tiempo que es hacer una oposición a la medida de Nicolás Maduro. Es sí. decir, los que él define como oposición honesta, con los que sí se puede hablar, que cuando los revisa son unos ninguno, unos nadie, que se juntan entre ellos a ver si, si hacen un grupito. ¿no? Y por eso, de verdad, tengo mucho tiempo llamándoles la oposición preta por repente, Una cosa hecha a la medida de un mamut. O sea, imagínense el, el rango de discurso que debes tener, la estructura de las ideas que debes manejar para hacer quedar bien a Nicolás. O sea, hay que echarle piedra. Hay que tener algo de talento para eso. Y además, además, tienen las santísimas ganas de decir, pero sin problema, a boca y jarro, barbaridades como nosotros en el CNE, la verdad es que la mesita nos estructura las ideas y nosotros las ejecutamos. Ah, la verdad es que lo han hecho muy mal tanto... tanto Guaidó, como todos los que le han antecedido, y mira, o sea, tenemos que llegar nosotros. Sí, es ese discurso medio raro de las falsas equivalencias, de darle a gobierno y a oposición las mismas cargas de responsabilidades sobre las cosas, pero sobre todo una, una cosa que particularmente me molesta, de estos opositores a la medida de Nicolás, es decir, gente que tiró la toalla, que no va a llegar al poder de ninguna manera y lo que han hecho es dormir con el poder, lo que han hecho entonces es hacer de la camita y prepararse, es que se burlaron de los presos políticos. Y eso que no se les olvide. El chavismo les dio como cuotas de, de popularidad la potestad de decir, no, tranquilo, nosotros estamos negociando y con eso vamos a liberar gente, vamos a sacar gente de la cárcel. Uh -huh. Entonces era como una manera de ser noticias, ser relevantes, una manera de ganar incluso agradecimientos de partidos políticos porque le estaba sacando gente de prisión, pero no lo hicieron. Fue falso. Sacaron a Gilbert Caro y unos meses después se lo volvieron a llevar preso y lo desaparecieron. Renzo Prieto salió de la prisión y se lo volvieron a llevar preso en, en el mes de marzo. Requesen sigue preso y su juicio ha sido una estafa completa. entonces Estamos hablando de figuras principales, diputados. Pero por debajo de ellos hay centenares de presos políticos que siguen allí y esta gente, con sus cuotas de poder, con la, las maneras de comprar popularidad, no lo han hecho. Y estamos hablando de vidas humanas. Entonces, mientras se burlan de la gente, le dicen al resto, es que nosotros somos la oposición. Y es lo que Nicolás y el resto del gobierno necesita para decir, vamos a ir a unas elecciones donde nos vamos a medir contra gente que se nos opone. Uh -huh. eh, y es una ficción. Todos sabemos que es... Ficción Que no, no, hay, no hay justicia en esta presentación si tienes exactamente tantos políticos en el exilio, tantos políticos presos, tanta gente que ha tenido que desactivar incluso sus espacios de encuentro porque son allanados, porque son acosados por el poder. No hay manera de que esto que se supone que están armando para diciembre sean efectivamente unas elecciones democráticas. Y es harto complejo con todo lo que ha hecho el chavismo hasta ahora Para desactivar lo que nos quedaba de democrático dentro del sistema Estimular el voto de quién y sobre todo para qué Además en pandemia Pero el hecho es que la Asamblea Nacional tiene un punto final, un punto límite Su periodo fue electo en 2015 para que tuviese un periodo desde enero de 2016 hasta enero de es. Ese Ese periodo ha sido caótico desde el primer momento fueron anulados en sus posibilidades de trabajar hasta llegar a este punto en el que han sido perseguidos, se les quitó la sede, fueron encarcelados, fueron expulsados. O sea, Perdón, han, han, pero, pero de fue culpa de ellos. Ellos fueron los que estimularon que el pobre gobierno reaccionase así. Gente, gente muy desagradable. Gente muy desagradable. Ese, ese, ese caos, ese no dejarse hacer nada por parte del chavismo porque tenía controlado el resto de los poderes y no permitió que hubiese un cauce democrático a la resolución de conflicto en Venezuela, tiene un punto final, que es diciembre de este año o enero. Y se ha planteado la posibilidad, Naki, de hacer una suerte de continuidad administrativa. Si no van a ser elecciones justas, ni elecciones democráticas, ni legales, ni reconocidas por organismos internacionales, con extender el periodo de la Asamblea, tendrían suficiente. Eso parece... Algo racional, pero la realidad es que no. Uh, no. No es viable y no es viable porque van a perder legitimidad y al perder legitimidad serán más perseguidos de lo que ya son ahora. Tendrán que pasar o al exilio o a la clandestinidad y eso no es viable ni para los propios actores políticos ni para aquellos que dicen que representar. El liderazgo no, no se puede ejercer desde un grupo de WhatsApp, no se puede ejercer desde un chat de Zoom. El liderazgo necesita de la personalidad, necesita efectivamente del cuerpo presente, necesita de la actividad en calle. Además que el segundo problema de, de ese asunto de es decir, bueno, extendemos el periodo, es que te le estás diciendo a la gente que durante seis meses no vas a hacer nada, que ya estás dando por sentado que de ahí siempre no hay cambios, y que no hay capacidad de juego en la, en la mesa, cosa que también hace que algunos puedan tirar la toalla y dicen ah no, vale, ya tú estás pensando en dónde vas a estar exiliado y dónde vas a pasar el resto del no periodo. No lo sé, el o sea, Eso o si no dan respuestas de seis meses en adelante, entonces la gente se enoja porque solo son cortoplacistas. Si dan la respuesta de seis meses en adelante, qué barbaridad. Ya tiraron la toalla por los próximos seis meses. Yo disiento de ese parámetro. Esa es la dificultad de hacer política. Necesitas Ajá. narrativas coherentes para todo el momento. Y lo que tenemos en algunas ocasiones es silencio. No dicen nada, no se cuenta nada. Los planes no se revelan porque si no, los lo sabotean. Y así no se puede. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda en, en el campo político venezolano donde insistimos la lucha por la democracia no se vence? no se acaba, no es que decimos de este punto en adelante ya no hay nada que hacer. El primer punto de las cosas que van quedando es que el malestar de la población, el malestar ciudadano, se mantiene. Y las posibilidades de que eso se manifieste están allí. No ha parado a haber protestas pese a la cuarentena. Se, se mantiene y se engrosa además. El, el asunto de la cuarentena termina por exacerbar eh, mucho del, del drama que supone un estado colapsado, que supone esta anomia en la que vivimos, que cualquier día es chévere para que te quiten la luz, para que te quiten el agua, para que deje de funcionar un sistema de transporte, cualquier día es bueno para que algo colapse. Y en esa incertidumbre en la que vive cualquier ciudadano, para cualquiera, también se obstina en cualquier momento, te agarra el hartazgo y sales a protestar por ah. lo lógico. Y además ocurre que, aunque ha habido represión brutal a todos los niveles, hemos visto cosas como cabillas recortadas que meten en los cañones de las escopetas favor. para dispararle a los manifestantes, como en el año 2017. Ah. Hemos visto presencia de militares y paramilitares reprimiendo población, policías y parapolicías o colectivos. Hemos visto cosas brutales como que gente que termina desaparecida y demás. O sea, aunque eso ocurra, la gente no deja de protestar. Tuvimos el caso de un joven en Táchira al que le dispararon directamente a los ojos con perdigones, lo dejaron ciego por protestar por la falta de gas. Y uno, no ha dejado de haber problemas de gas, pero dos, no ha dejado de haber manifestaciones y protestas por la escasez de gas. No solo en Táchira, en el resto del país. Entonces, esa, esa ecuación en la que si reprimen la gente se calla o se silencia, no funciona. Y el poder le teme a las protestas porque igual significa que no tienen control, no tienen capacidad de hacer que la gente se, se esté completamente domesticada. No, y es que no hay manera, LC. o sea, nosotros ya caímos en un, en un terreno, en un territorio de un estado, bueno, donde no está ausente, el Estado venezolano te lesiona. Ese sería el punto 2. Y, sí, y eso es sencillamente absurdo. No, no es que es un Estado... Hay, hay algunas cosas en las que no responde. No, este, este Estado de verdad se lavó las manos con lo fundamental. El, el asunto está diseñado única y exclusivamente para la propaganda y un gran ejemplo para entenderle la dimensión a esta historia es el caso de los pacientes con COVID del canal del estado venezolano de televisión. Tiene 50 personas ah, y con ellos obviamente los grupos familiares con los que tuvieron contacto, los vecinos, etcétera, quienes sean. De verdad es, es un foco preocupante y son maltratados, no les dan los medicamentos, no están durmiendo en condiciones cómodas, no. Ni siquiera a tus propios trabajadores, a los trabajadores del Estado, los que garantizan que tu propaganda salga todos los días, sino a una ciudadanía que al perder directividad no tiene cómo verte, gracias. Al menos a los periodistas que te cubrimos y con eso hacemos nota de prensa, todos los santos días del mundo sobre las cosas que dicen y dejan de decir desde venezolana de televisión. Si ni ellos están cubiertos en el marco de esta historia, cuando hacen una denuncia pones por encima a un sistema de propaganda y aparece otro compañero y no vale, pero si estamos buenísimos. Saluda una persona aquí, a decir, aquí tenemos medicamentos y, y una bolsa que ni siquiera había sido abierta, ni siquiera la había habían revisado. Y el tipo, ah, él no lo dice, pero si es riquísimo toser aquí en la oficina, <risa> es una manera. Qué lindo es tener COVID-19, pana. Todo este, este, sea por la revolución. ¡Psicótico! Este estado que, que te lesiona, se nota también cuando el discurso, hasta hace unos días, antes de que se contagiaran personas importantes dentro del gobierno de COVID-19, hasta hace unos días, entonces se le decía a la gente que era la culpable por enfermarse y que además tenía muy mala intención. Era gente que lo hacía a propósito para infectar a los demás. Tanto que se llegó a hablar de ellos como bioterroristas. Y con el término bioterrorismo tenemos tres menciones que hay que, hay que destacar. Ah, sí, sin duda. Ver, para que estemos claros en esta historia, Interpol define el bioterrorismo como la acción con un virus, bacteria, algún patógeno, pero tiene que ser una acción intencionada con un virus que tú controlas y que lo usas para que, por chantaje o coerción, obtener un, un favor político, social, lo que tú quieras. Pero el, el asunto del control es, es una variable transversal para la denominación como bioterrorismo. Y la ligereza con la que esta gente lo ha utilizado, bueno, como la vida misma, en realidad. Bueno, el ejemplo uno es el comandante de la Redi, allá en el sur, el suroeste del país, que dice, este señor Ovidio Delgado, que los migrantes, los que cruzan trochas, porque los caminos regulares están cerrados uh -huh. y obligan a la gente a cruzar por trochas, para entrar a Venezuela, esa gente va a ser considerada bioterrorista y puede ser encarcelada en la cárcel del Dorado. Además, se da el tupe de decir que el delito no existe, pero él está esperando a que el Tribunal Supremo de Justicia se cambie la... las leyes para que lo creen. Y entonces ella tiene preventivamente presa a 17 personas. Una cosa loca, porque tú no puedes detener a alguien por un delito que no existe y no puedes crear una ley para luego aplicarlo con retroactivo a gente que ya la detuviste por eso. O sea, loco a todos los niveles, pero uso el término bioterrorismo. Este término que también utiliza el sacerdote Numa Molina, de la orden de los jesuitas que además luego recibió un rechazo de su propia orden religiosa porque llamar bioterrorista a la gente es criminal, pues ese término fue utilizado por Nicolás Maduro. Lo, lo inventa además porque le parece sensacional, no hay algo de biología en el sujeto y terrorismo en la intencionalidad. No, no se vale, no se vale además porque en serio han estado lastimando durante semanas a todos los migrantes y refugiados que han tenido que retornar a este país porque se quedaron sin empleo y al no tener empleo no tienen cómo pagar un espacio para vivir, entonces tienen que regresar a sus antiguas casas. Toda esa migración forzosa que por años negó este gobierno, ahora la acepta y habla de ellos por los miles y miles que han regresado. Cuando usted pueda, vea algunos de los videos que se han hecho de denuncia de venezolanos en los campos de concentración que hay en la frontera, donde se supone los que retornan tienen obligatoriamente que pasar el periodo de cuarentena una vez que ingresan al país tengan o no el virus cosa o que hace que todos los sanos que metas en el campo de concentración los vas a contagiar también si no hay en los embudos que tienes en la frontera y hay un objetivo que denuncia dice para aquí no se puede vivir, aquí no hay agua, aquí no hay comida, aquí no hay condiciones esto es absurdo, me siento mal es lo más obvio les hacen 6, 7, 8 pruebas a cada uno de estos sujetos y no importa la cantidad de veces que arroje negativo, los dejan allí. Y además sin garantizarles poder llegar a sus estados de origen, porque no todos son de la frontera. Pero ese caso, en el que Nicolás Maduro incluso dice, bueno, vamos a bajarle dos al tema bioterrorista, porque quizás fue un exceso y demás, es luego desmentido por los policías que van a sacar a los estudiantes y otros habitantes que están en las residencias Libia guberner en Plaza Venezuela. Esto es una locura porque son unas, unos, un edificio que fue expropiado, la Torre de los Andes, frente a la previsora, fue expropiado en el año 2005, 2006, y luego hacia el año 2010 le dan este uso de residencia estudiantil, una manera de, de cubrir un poco que estaba un montón de gente invasora viviendo allí de los colectivos, y entonces, años después, 10 años después, los expulsan para meter a pacientes de covid Lo que la policía le dice a los chamos. Lo que la policía le dice a los chamos para botarlos de su lugar, de su vivienda. Muchos de ellos vulnerables económicamente y que vienen del interior del país. Lo que dicen para botarlos es, si no te vas te acuso de bioterrorista. Y te encarcelo. O sea, lo, ojo, esta locura también ocurre mientras los muchachos se defienden poniendo un cartel en la Torre de los Andes, que dicen, hay que defender el legado de Chávez. El legado de Chávez es ese, expropiar lo que no es tuyo, dárselo a gente que no tiene título de propiedad y quitárselo cuando les dé la gana. Entonces, es el horror de un Estado que te lesiona. Y te lesiona porque lo que va quedando de representación, de, de esto no es Chávez, sí, eso es Chávez, mi hijo querido. Y lo que te va quedando en las comunidades, en los barrios, es la autoridad local de la del de el que te controla, el que te vigila, el que trata de hacer cotejo entre tu moral revolucionaria y la posibilidad de conseguir la caja club. Ese tema de estar permanentemente bajo coacción. Si no haces lo que yo quiero que hagas, no tienes los beneficios. ¿Y cuál es el próximo nivel, L.C.? Si uno sale de su barrio, ¿cuál es la próxima gran figura del Estado que se consigue? Más allá del control social del vecino de delator que te controla la comida, tienes entonces al policía o al militar de bajo rango, porque son los que ponen en estos puestos alcabalas y peajes para pasar, que es el que por lo general recibe denuncias de extorsión. ¿Por qué? Porque es lo poco, es como dame esa harina y puedes pasar, trae esa cuota y puedes pasar que tienes ahí, dame acá te reviso el bolso, lo que Permiso, te constica, me lo no quedo. Nos lo contaron, lo hemos vivido. De estas cosas de asomarse en el asiento. Ah, bueno, pero tú llevas un refresco, dame uno acá. O sea, no tú crees que va a pasar eso. O hablar con nuestros queridos proveedores de frutas y vegetales que vienen de distintas zonas del país y siguen trabajando en Caracas y que te digan que el kilo del producto que estás pagando es más caro porque tuvieron que dejar no sé cuántos kilos en el camino porque estas acabar, autoridades acabar. se los van quitando. Entonces, el Estado en Venezuela cambió por completo para convertirse en una cosa que agrede, que ni siquiera genera algún tipo de satisfacción en la gente, salvo en aquellos que se conforman con una caja de bolsas de lentejas y ya, pero, pero es que es una cosa que genera una, un nivel de frustración tremendo que sigue alimentando el malestar. Pero hay un tercer estadio en esta historia y es exactamente al que mucha gente le invoca <ríe> y le envía señales y, y hablosito de papel y dale y dato y dato y dato y la mayoría de los venezolanos no entendemos absolutamente nada de ese mundo es un mundo que literalmente pasa por debajo de la mesa por debajo de la mesa están los militares Nunca se sabe qué piensan, nunca se sabe si todos están organizados, nunca se sabe si la autoridad principal, que es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tiene control sobre todos ellos, sobre todo después de que ha asumido un discurso que ya no es de un ministro de Defensa, sino que es político partidista. Cuando un ministro de Defensa dice que la oposición jamás podrá llegar al poder, lo que está diciendo es que aquí no hay ningún método democrático para poder jugar en la, en la mesa y además es una suerte como de de asunción personal de, de su propia de, de su propio cruce de fronteras. Uh -huh. Entonces, ese mundo militar es absolutamente desconocido, pero lo que sí se sabe es que en este momento en Venezuela hay más de 120 militares detenidos. Se sabe que el año pasado murieron algunos en sesiones de tortura. Es decir, ahí sigue habiendo movimiento y sigue habiendo gente que hace cosas, y los, los otros pues salen del país, ¿no? Pero igual son unos códigos absolutamente desconocidos para el mundo civil, necesitas de la traducción de voces especializadas como Sebastián Navarraez, como Rocío San Miguel, gente que pueda darte algún tipo de mapa sobre lo que ocurre allí dentro, pero la verdad, el nivel de rechazo que tiene la institución militar en Venezuela es importantísimo, ha sido medido y creo que se mide cada vez que hablan del nivel de aceptación actual perdón, de Nicolás, pero, pero se mide continuamente y esta gente perdió... Perdió de, yo la no sé, autoridad ¿sí? que te daba antes el uniforme. Ah. Ahora hay una suerte de autoridad por lo armado, por la capacidad de fuego, pero el respeto que podía haber a la institución Olvídalo. se lo levaron por completo. Cosa que no tiene nada que ver con nosotros, que tiene que ver con sus propias acciones. Pero algo, algo se supone debe pasar para que el resto de la oposición no quede como una loca. Porque todas las semanas hay al menos un mensaje en el que dice, nosotros contamos con la institución militar y sabemos que nos acompañarán en la construcción de un país diferente y tal, y a unas elecciones democráticas verdaderamente libres y tal, y tal, y tal. Una vez a la semana por lo menos se actualiza este discurso de decirle a los militares vente mi hermano querido que aquí te estamos esperando. Además que lo que se le solicita es que se cumpla con la constitución. Gracias. Y una de las primeras cosas que dice la constitución es que la institución militar no es partidista. Entonces que un militar hoy no tenga ese cortocircuito es sumamente extraño. Por eso ese mundo sigue pasando por debajo de la mesa. Y entonces cerramos con otro punto que queda pendiente para este semestre y es entender si hay acuerdos perfectos dentro de la alianza gobernante. Se entiende que el gobierno no es uno, que es un conjunto de fuerzas políticas que llegan a algunos acuerdos, algunas suertes de complicidades, pero esos acuerdos no son perfectos. No todos caben en el mismo saco. Hay gente que está vinculada a unos mundos distintos a otros y que tienen facturas abiertas por distintas causas. Y, y obviamente... La, la mayoría de los venezolanos nos preguntamos continuamente si las sanciones han funcionado, se si han generado quiebres dentro del uh, sistema de gobierno, si hay algunos que se están metiendo chismes con otros, con las recompensas que se han generado, que yo entiendo son simbólicas antes que otra cosa, es ponerle, es a un sujeto por, por su nivel de delincuencia, pero eso funciona. Nadie lo sabe, pero tampoco se sabe si este mes va a haber algún tipo de ruido o factura cuando se cometen abusos de poder gravísimos, como por ejemplo permitir que los colectivos estén de noche en las calles, combates, golpeando gente porque les parece que violaron la cuarentena. Es decir, tener autoridades no oficiales que le hagan el trabajo social al Estado es una cosa que se llama paramilitarismo. Y que además ha sido condenado por Naciones Unidas y que además tiene informes e informes que demuestran que es un abuso de poder y que aún así en Venezuela eso sea aceptado, premiado, protegido por el Estado, generará algún tipo de fractura. Yo no sé si hay personas del chavismo que estén en contra de las torturas, que las rechacen. No se sabe. Yo no sé si hay públicamente gente que está en contra de la corrupción. No se sabe. O sea, públicamente no. Pero pareciera que en algún momento, oye, el que robó mil millones no es lo mismo que el que se robó tres pollos. Entonces, en algún punto tiene que haber alguna diferencia. En este semestre se van a manifestar, no se sabe tampoco. Uh, yo lo que sé es que esta gente obviamente homologada no está, logran eh, ponerse de acuerdo como, como en la ruta. Nicolás insiste en, en su rol de... de, de Show cero, porque, porque al final ese es el gran rol de este señor. Yo doy la cara por ustedes, yo finjo que tengo el control. Si lo tienes si no lo tienes, es absolutamente accesorio. Pero en esa ficción, además, insiste en narrarse como se narraba hace un año. Entonces son los lunes productivos en pandemia y los martes de salud y los miércoles agroindustriales, lo que ustedes se les ocurra. Insisten en esta estupidez con, le, con los mismos guiones. Además, yo contacto con una región que me va a decir, aquí estoy inaugurando el celular de la LC, que ya lo reinauguré cinco veces el año pasado, pero no importa. Como nadie lleva la cuenta de eso, ¿cuál es el problema? Como nadie te ve cuál es el problema tenemos un problema y es que Naki sí lo ve y hacemos resúmenes. Señores, esto ha sido un en serio, una pieza especial para la gente que nos sigue en patreon.com slash Naki Luis Carlos, porque gracias a ustedes podemos sostener la actividad productiva. Estamos planificando nuevas formas de hacer nuestro programa, nuevas estructuras y por eso también contamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, ¿qué le queda a la gente Naki? ¿Suscribirse a dónde? patreon.com slash Naki Luis Carlos. Todo pegado.